Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, como bien escuchan ustedes y nosotros observamos y recibimos cada día diferentes situaciones de las comunidades, de las barriadas de San Francisco de Macorís en aspectos básicos elementales de un pueblo, de una ciudad. Hablar de situaciones como los semáforos, hablar de situaciones como la recolección de la basura, hablar de situaciones de que los parques estén en condiciones donde necesitan ser intervenidos. Ayer nos decía el señor Wellington que están siendo algunos de ellos, no mencionó creo que uno, pero que tampoco conocía el presupuesto, que estaba estipulado para el año que viene, tampoco conocía otros datos eh, elementales que como director del Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento pues debería de conocer. En ese sentido, eh, nosotros estamos casi allá a dos años de la gestión del de alcalde Siquio con... Un sinnúmero de dificultades que se han venido presentando desde la renuncia de la mayoría de encargados de departamento en principio, donde prácticamente se quedaba así a la alcaldía, en puestos fundamentales. Luego, pues, el, el alcalde en un sinnúmero de ocasiones nos ha hablado de las limitantes que ha tenido por el tema del COVID y todo lo demás, el presupuesto que quedó de la gestión pasada, que no podía reformarse y de todo. O sea, un sinnúmero de justificaciones que es la que la eh, entiende, que es lo que no le ha permitido avanzar y lograr lo establecido, lo que se supone que debería de hacer una gestión de una alcaldía. El problema de la basura, el problema de Móvil Soluciones, el problema del de vertedero, ya creo que se cumplieron los 13 días que nos dijera el alcalde en que estaría resuelto. En el día de ayer llovió y en esta semana también estará lloviendo. Posiblemente estos retrase e impacte nuevamente de manera negativa la recolección o lo que tiene que ver con el vertedero de San Francisco de Macorís. Eso por un lado, poniéndolo en buena fe y entendiendo y, y, y, y aceptando la, las cosas que, nos, que él nos ha planteado, de que por eso es que han habido dificultades. Eso por un lado. Lo cierto es que nosotros tenemos dificultades en la eficiencia de la recolección de los desechos en San Francisco de Macorís. Esto para nadie es un secreto. Otra de las cosas que nosotros tenemos es los semáforos. Salen y entran de servicio, o sea, están fuera de servicio. Duran una semana, un mes bien, y ya pues tenemos eh, a los dos o días que están dañados. Como todo se daña en la vida, pero hay un proceso de... Eh, usted darle seguimiento, de usted darle mantenimiento, de tener el equipo necesario para que esto no pase De estar encima de las cosas para que no lleguen al punto donde tengas una ciudad en caos Porque los semáforos en vías importantísimas como es la Avenida Libertad Una de las principales vías eh, y con una afluencia importantísima transporte público los carritos es la, la vía que conecta a la mayoría de barrios de san francisco de Macorís donde los semáforos están dañados están dañados los semáforos en la avenida libertad denuncias como en la calle salcedo donde hay centros educativos que los niños ponen en riesgo su vida porque es una calle donde pasan vehículos a alta velocidad es una de las vías principales también donde se pone en riesgo la vida de esos muchachitos y donde se arma un caos por el alto tránsito vehicular de la zona. Tú te preguntas, ¿dónde está, la, ¿dónde está la DGC? Yo tengo días que lo veo en alguna de las calles persiguiendo a la gente para el casco protector y todo lo demás. Pero en lo que tiene que ver con esa regulación del tránsito, nosotros no vemos en San Francisco de Macorís, ya tenemos un problema de semáforos, tenemos un problema de entaponamiento natural porque... El, hay muchos vehículos, las calles son las mismas, no se han creado alter, vías alternas y tenemos un flujo muy importante que hace que el, que el tránsito sea mucho más lento, que sea caótico y todo lo que contrae o todo lo que conlleva cuando esto pasa en una ciudad. Por otro lado, tenemos entonces la situación de los semáforos que son un elemento importantísimo en la normativa, en lo que es la regulación, en lo que es el orden de los vehículos, de las personas que van en los vehículos. Cuando tenemos a los agentes de la DGCET escondidos acechando a los ciudadanos para poner la multa por el casco, que ya es un tema que debería de ser superado porque la gente aparentemente no entiende que es para proteger su vida. Entonces, mientras tenemos a los agentes de la DGCET, escondido, acechando a los ciudadanos para que se pongan el casco y ponerle sus multas. Tenemos la ciudad con entaponamientos, con desorden vehicular, tenemos los semáforos apagados, tenemos los niños que, se ponen, que ponen su vida en peligro cruzando vías de altas velocidades, de alto flujo, de tránsito, que no pueden cruzar porque no funcionan. No funcionan los artefactos que regulan el tránsito en vías importantísimas en nuestra ciudad. No sabemos ni conocemos cuál es la situación en un momento determinado, pues manejábamos que no estaban las luces, que no estaba, que no estaba el presupuesto, que los regidores no se ponían de acuerdo con la alcaldía, porque no estaba esclarecido para qué iban a ser los montos de 100 mil y pico de pesos. Un sinnúmero de situaciones que causan malos resultados, resultados no favorables para resolver problemas como este. El tema de la basura, el tema de los semáforos, y el tema que tiene que ver con los lugares de recreación de los pueblos. El señor Wellington nos decía ayer, el parque principal de San Francisco de Macorís, que es el parque Duarte, fue intervenido, se le pusieron las luces, estamos trabajando en otros. Señores, nosotros nos hablaban el día de ayer de parques como el de la Villa Olímpica, ya al final, nos hablan de parques como el de la... aquí, en, detrás de la escuela vocacional, esto por el Surelillo, por ahí, como el que va para Vista el Valle. Entonces... No muestran el nivel de, de la hierba, las condiciones y precariedades que tienen. O sea, ¿por qué ha llegado a este punto? Cuando recabamos toda esta información y vemos, es un asunto de gestión. O sea, no hay más que podamos decir. Son aspectos fundamentales. Señores, estamos hablando de cosas básicas, ni ¿no? siquiera estamos hablando de estrategias, de... de de empleos, no estamos hablando de estrategias para eh, crear cosas que, está, que sean fuera de las competencias elementales de una gestión municipal. Esto da el traste de que viene un descontento, un tema de comparación, que realmente, eh, a, así que al alcalde no le gusta que hablen de que haga ah, la otra gestión, pero cuando tú tienes este panorama de cosas, sencillamente tú dices, bueno, como decía Amado ayer, cuando tú tienes... Esta situación, esta realidad, y, y recuerdas, y vas hacia atrás, dice, bueno, pero eso no pasaba antes. Y una gestión, como el caso de, la, de, de Alex, que no hizo grandes cosas, pero mantuvo la ciudad limpia, la contaminación visual con el tema de los letreros, los parques, en condiciones óptimas, cosas sencillas, elementales, básicas, la policía municipal en los parques, eh, de alguna forma el ordenamiento de aspectos básicos de nuestra ciudad, la gente ve la gestión pasada como que fue eh, la salvación de San Francisco de Macorís, cuando tenemos en la actualidad problemas tan elementales que no han podido ser resueltos por una razón u otra, pero la tenemos. Entonces, ante todo esto, San Francisco de Macorís como una ciudad importante, como una ciudad que aporta o que hace un aporte e alto, elevado al Producto Interno Bruto de nuestro país, de gente trabajadora, un pueblo que está y que se desarrolla de gente trabajadora, pero que tenemos, que tenemos realidades como esta, donde nuestros gestores, donde nuestras autoridades locales no hacen posiblemente eso que deberían de hacer para que nosotros no tengamos que hablar de este tema. No estaríamos hablando de este tema si no estuviéramos recibiendo de manera constante denuncias de las comunidades con situaciones como esta, señores, ni hablar siquiera del tema del agua, porque es un asunto nacional. Nosotros tenemos décadas y décadas con problemas insatisfechos, el asunto del agua es un tema de salud. No tener esta garantía en los hogares, no tener instituciones tan importantes como INAPA, el INDRI, que son los encargados de que el agua potable, de que el alcantarillado, de que estén en condiciones óptimas, de que llegue de manera eh, potable a los hogares, es algo tan sencillo que se puede ver como un líquido que está en los ríos, que emana de los manantiales y demás, pero no la tenemos en muchos hogares. No la podemos consumir de manera directa de las llaves. ¿Por qué? Porque no se han podido resolver. Cuando nosotros hablamos con el encargado de INAP aquí en San Francisco de Macorís, que le presentamos las diferentes problemáticas, y que inmediatamente él viene, empiezan todas las comunidades a hablarle, mira, tenemos esta situación, ¿qué va a pasar en La Guarana?, ¿qué va a pasar aquí en Huiza?, ¿qué va a pasar en, en tal comunidad el 27 de febrero? O sea, son aspectos que deberían de estar resueltos. Y no se lo achaco de manera directa al encargado, al Instituto de INAPA, aquí a nivel provincial. ¿Por qué? Porque es un órgano, es un órgano a nivel nacional. Este aquí es una dependencia como en los otros pueblos. No cuentan con los recursos, el personal suficiente, los técnicos. O sea, habría, deberíamos nosotros tener un, un presupuesto mucho más alto, un, presu, un personal mucho más... Eh, eh, un, más técnicos, más técnico en cada instituciones y demarcaciones para no tener que esperar que venga de Santo Domingo un técnico a resolver una, problema, una problemática de, de un tanque en una de las comunidades, porque aquí no hay gente que esté especializada para eso. Entonces, ante todo esto, ante todo esto, eh, a los amigos televidentes, a la gente que nos ve, nosotros plantearemos lo siguiente: ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué medidas, como ciudadanía, podemos nosotros iniciar para decirle al alcalde, decirle a la gobernadora, decirle a nuestros congresistas, a nuestros representantes, la voz del pueblo, quienes nos representan a nivel eh, provincial y a nivel eh, del país en el Congreso, pues que necesitamos tener, tener gestores. llama la persona está ahí. Tener gestores. Chamo, te, tener gestores que resuelvan, que resuelvan y que nos digan a nosotros, mira, se le va a resolver el problema, se le va a resolver el problema de la basura en San Francisco de Macorís. Trabajar unificados, no ha podido, eh, móvil soluciones con la alcaldía, los regidores y la gobernadora, que se supone que es la voz del presidente, que esto se pueda resolver de manera real. Vamos nosotros a ver también a nuestros diputados, a nuestro senador, eh, diciendo y estando ahí de la mano de la gestión actual del señor Siquio para ver cuál es la solución con estas situaciones tan elementales que deberían de estar resueltas. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día, para felicitarla por su este programa. Muchas y gracias. Para poner una denuncia en cuanto de lo que tú estás hablando. Nos da mucha pena con el pobre psiquio, Quizá es salud o algo que le falta, mi amor. Aquí va a, a seguir un mes que no pasan a recoger la basura. ¿En qué comunidad? Aquí en Vite Valle, entrando por la esquina caliente en Detail Play. Ya no encontramos qué hacer, mami. Yo tengo un patio, pero ya del patio que queda lejos, ya viene y bajo de la basura, y no encontramos que hacer, mi amor. ¿En qué parte debiste el valle? Porque como es muy grande. Eh, eso es aquí, entrando por la esquina caliente, donde está el play, que viene mucha gente a jugar así. Eh, y si quieren pro, comprobar, porque no me gusta, yo así que yo lo quiero, como mis padres. Sé que es un hombre bueno, pero quizás es que no tiene dudas. Eh. Porque, mi amor, muchas seca hubo que no es por el camino, pero si quieren investigar eso, que manden la prensa para que vean y, y le tiren fotos a la basura para que vean cómo es que estamos. Bueno, mañana viernes va a ser 22 días que no pase el camión por aquí, mi amor. Increíble. Sabe, mi amor, y uno lo quiere porque... Eh, y con la, eh, la entrevista de ayer, amado que él decía que no se puede mentar los muertos porque ellos no nos oyen, pero... Con todo el respeto que se merece y, y la respuesta que tú le diste, Linda, tú sabes mucho, porque es así. Lo que nosotros hagamos en la vida siempre se recuerda. Si eres bueno te recuerdan como bueno y si eres malo te recuerdan como malo. Y no claro. porque uno hable, lo que uno hace siempre se recordará en vida o muerte. Porque mira, si es un ladrón, dice, mira, se murió, pero ese era un ladrón. pero si Entonces porque bueno, se murió ya, ya entonces porque se murió hay que decir, no se puede decir que era un ladrón. <risa> pero por Dios, hay que respetar ¿no? <risa> Amado estaba ahí equivocado y mira que yo lo respeto. Ahí. sí no, respeto, pero eso, mano, con pero eso usted no lo estáis tú, respetando. Su respuesta fue muy linda, mami. Que Dios te bendiga, mi amor. Te quiero mucho y fue muy linda esta respuesta. Muchas A gracias. de que tú eres una niña para él. Sí, sí, sí. Pero eh, usted tiene razón, usted no le respeta con eso. ¿Cómo es posible que usted decir que porque una persona ya está muerta, todas las diabluras que hizo en vida hay que olvidarla y que hay que respetar y que sea un que que es que somos cobardes si ya después de muerto decimos lo que esa gente hizo? Y no siquiera estamos hablando de un ciudadano particular, estamos hablando de un funcionario, de un agente... Que sirvió al país Lo que está mal está mal Usted estando vivo o estando muerto No podemos querer limpiar Ni mucho menos santificar Que esto es lo que le ha incomodado a mucha gente Querer santificar una gente Que nosotros sabemos lo que hizo, por Dios Y que un partido político busca sacarle provecho político Un partido busca sacarle pro provecho político A la situación de este muerto Así no, porque no somos indios Y lo que está hecho está hecho y si está mal está mal y por el motivo de que usted haya muerto no quiero decir que yo tengo que olvidarlo ¿Por qué tengo yo que olvidar todo el daño que le ha hecho una persona a una nación a un país pues fíjese que no entonces eh, partiendo de todas estas realidades que tenemos comunidades como nos llama la doña del Valle son muchos son muchos los barrios que nos lo dicen cada día que nos mandan las imágenes y el mensaje debe de ser de preguntarle, de decirle a la gente, o sea, ¿qué vamos nosotros a esperar? ¿Qué medidas vamos nosotros a tomar? Sería bueno, y alguien nos preguntaba, ¿dónde está el Falpo? ¿Que si están vivos, ¿qué ha pasado con ellos? Que no lo hemos identificado con estas situaciones, ¿dónde están eh, estas organizaciones populares para... Ir en ayuda de las comunidades que se están ahogando, que se están ahogando. Señores, ¿qué le puedo yo decir a esa dama que nos llama? Pero no solo a la, a la dama, a todas las casas, a todas las familias del sector El Viste Valle. ¿Qué le podemos nosotros decir a esa comunidad de, ahí de, de la, del, atrás de la escuela vocacional? Que su parque es La Hierba, está allá arriba. ¿Qué podemos nosotros decirle a la comunidad de la Villa Olímpica, como está el parque, que decía uno de nuestros eh, compañeros, no sé si era Amado o alguien que no llamó, que eso parece un parque un parque de terror, macabro por las condiciones que está. Entonces, esto es lo que conlleva que desaprensivos, eh, los llamados... Eh, gente, no me gusta usar ese término tan raro, que, que usan sus vicios, que andan en las calles, mendigos, lleguen ahí entonces esto saca a la familia de esas áreas de recreación que son para que los niños, las madres los padres vayan con sus muchachitos ahí buenos días Oye Carolina, con ese hablar a favor de, de esos señores distinguidos, como dice, dijo alguien, el señor eh, tal, se le abre las puertas a los funcionarios, a los políticos, a que hagan y deshagan y total todo pasa como si nada adiós pero escuchar a un francisco javier garcía él es eh, ministro de turismo del PLD, de decir y emular o sea llamar a la juventud a que siga la práctica política de un ciudadano como el señor Reinaldo pared pérez ¿Qué usted me puede decir de eso o sea nosotros debemos de cuidar la forma, y yo no he querido hablar de manera más amplia, más profunda del tema, porque la gente de una vez se siente mal, como se sintió mi compañero mal, de decir que es un acto de cobardía, decir lo que hizo cuando estaba vivo y porque ya no se puede defender. Lo que está hecho, está hecho. Entonces, eh, nosotros debemos de cuidar, debemos de cuidar las formas, las cosas, o sea, el fondo de eso, de ese aprovechamiento. Que eso es lo que más ha molestado y a mí me ha molestado, querer aprovecharse de una figura, más allá de todo lo que hizo, para usar provecho político. Buenos días.